Con ustedes, el prototipo secreto de Max Steel. Mattel cuenta con licencias propias, como la de Max Steel. Y cuando adquirió Megablocks, técnicamente todas podían aplicarse a la marca de bloques. He aquí el prototipo virtual. Uno que al parecer quedaría en el olvido. Se mostraba a Max en modo Turbo. Aunque también fue creado en el imponente modo Turbo Fuerza. Este pudo haber sido el intento de revivir el personaje en una nueva escala, contrario a los juguetes producidos anteriormente, que eran gigantes. Luce espectacular y no puedo dejar de imaginar cómo hubiese sido la línea. Es increíble los secretos que Mega esconde. Aún en la actualidad sigo descubriendo bastante.